Un total de 15 rutas escolares se han cancelado en la mañana de hoy debido a los efectos de la borrasca Gloria, que ha afectado a un total de 185 alumnos en la provincia de Guadalajara. De estas rutas, 10 tenían como destino el Colegio Molina de Aragón, una el Cras Sierra Ministra, dos el Cras Esma de la Sierra, una el Rincón de Castilla y otra tenía como destino el José Luis San Pedro. En cuanto a las carreteras de la provincia, los efectivos de la Diputación Provincial no han parado en toda la jornada. Se han tenido que realizar acciones de urgencia en Huerta Pelayo y en la zona de Molina, donde se han empleado a fondo. Además, la institución provincial ha tenido que desplazar máquinas quitanieves a la zona de Cifuentes, Guadalajara y Molina. Castilla-La Mancha ha registrado un total de 19 incidentes por nieve y viento entre las 12 y las 8 horas de este martes, con motivo del paso de la borrasca Gloria por el país. Entre ellos, fuentes del Servicio de Emergencias 112 informaba de una incidencia en Guadalajara.